Entonces siéntense de forma cómoda y pongan su atención en un punto al frente de ustedes. Respirando suave y tranquilo. Pongo atención a sentirme aquí. y hacer un repaso mental por el cuerpo sintiendo un profundo agradecimiento pensar cómo este cuerpo desde las tempranas horas de la mañana De forma automática y consciente me ha permitido moverme, hablar, expresar, descubrir, agradezco y aprecio desde los ojos, la nariz oídos todos los órganos de esta maravillosa maquinaria funcionando de forma automática donde yo no necesito entender a profundidad todas las reacciones metabólicas para que el cuerpo funcione esta maravillosa maquinaria es automática y me ha prestado su servicio por tanto tiempo así no solo siento el cuerpo sino siento con ese cariño especial a este vehículo que transporta al alma, al espíritu y por unos instantes hago un recorrido mental por los órganos internos por cada rincón de este cuerpo sintiendo la agradable frescura de la calma Burbujear en cada célula. Sentir desde el corazón cómo logra un ritmo naturalmente suave y tranquilo. la suavidad de los pulmones sintiendo el aire fluir y como la piel percibe la suave brisa conscientemente Cuerpo, entra en un profundo estado de relajación donde cada rincón se siente en calma tranquila se refresca con esa paz, como si cada fibra de este cuerpo se sumergiera energía que sana en la vibración de profunda tranquilidad y por unos instantes tomo conciencia de esta agradable sensación de estar completamente, profundamente, tranquilo, relajado, libre de toda tensión, en paz, Así como el cuerpo se siente agradablemente bien cuando se libera de todas las tensiones y logra naturalmente relajarse de estar en calma puedo apreciar la dulce sensación en mi mente, haciendo que mi propia mente. Caridad. limpiando todos los pensamientos no agradables que no sean positivos y permitiendo que todo lo que piensa y sienta sea completamente pacífico amoroso claro suave dulce puedo apreciar como la mente misma estaba sedienta de un instante de paz de la frescura del silencio después de tantos torbellinos mentales en este instante mi mente entra naturalmente a un estado tranquilo donde el fluir de lo que pienso entra en un remanso de tranquilidad cada pensamiento que nace de mi mente está lleno de luz es un pensamiento feliz un pensamiento de esperanza alegría creando imágenes de aprecio de bondad, de bienestar. Y de entre todas esas hermosas cosas que mi mente ha empezado a crear, yo, el amo de la mente, el alma, Voy a escoger uno en particular, mi pensamiento favorito, el que más felicidad me trae. Y me concentro en mi pantalla mental, a que no solo se vuelva pensamiento. Sino que lo logre experimentar en el corazón. Un solo pensamiento positivo, concentrado, claro, tiene un poder tal. que le da fuerza al alma para mantenerse estable en cualquier situación. Así. En este instante preciso yo y alma. Voy a darle fuerza a ese pensamiento que escogí. Disfrutar de sentirlo. Y volverme. La personificación misma. De esa sensación. Tan agradable. Tan suave. Cómoda, feliz y por unos instantes me permito a mí misma expandir la fuerza de ese único pensamiento como si el tiempo se detuviera para regalarme la experiencia feliz, agradable. la mente se ha vuelto mi espacio sagrado, capaz de despertar en mí los sentimientos más puros, más felices y agradables. De mi mente saber que soy capaz de crear yo aquí dentro esa experiencia de libertad de paz armonía donde ya nada me hace falta y además este espacio sagrado esta dimensión espiritual puede percibir la energía más amorosa, la dulce presencia del alma suprema, el ser eterno eternamente perfecto el alma constantemente pacífica intensamente amorosa profundamente sabia mi mente su sagrado de silencio puede captar directamente la energía tan dulce de mi Padre supremo. Quien ha estado esperando pacientemente por mí. Quien de forma incógnita y sutil ha estado inspirándome, protegiéndome, guiándome. al sentir su amor profundo por mí veo que el alma suprema el amor puro incondicional no están solo las cosas que yo hago no en las cosas que he logrado Ese amor, como ningún otro que haya podido sentir, ya que el alma suprema conoce mi alma tan que yo cometa errores me equivoque y haga travesuras el alma suprema jamás soltará mi mano cuando yo abro mi corazón y percibo ese profundo amor del Padre más cariñoso amable sabio en un abrazo de amor espiritual protege completamente al ser tal forma que cuida incluso mi mente trayendo fuerza y claridad en mis pensamientos aún cuando emerja algún pensamiento negativo alguna duda sobre mí mismo o miedo este toldo de amor, este toldo de protección, disipa toda la oscuridad. Y puedo experimentar paz la protección divina del alma suprema hacia mí yo no estoy solo sola puedo sentir ese amor tan intenso fuerte estable protegiéndome abrazándome llevándome a ese espacio seguro tan dulce tan libre donde todo lo demás se ve tan pasajero y esta sensación de ser amado y totalmente es como un recuerdo eterno del amor más puro que siempre había estado en mi memoria y que al fin estoy pudiendo volver a sentir Entrego esta experiencia de protección, de claridad y limpieza, donde el corazón vuelve a sanarse y se siente confortable. Mi corazón, desbordando de este amor, me siento fuerte, capaz de superar lo que sea que la vida traiga. Ya no reacciono, ni soy tan sensible cosas que otros hablan y no quedo atrapada en sus acciones puedo reconocer la forma en que el alma suprema ama perdona respeta e inspira a dar lo mejor de cada ser. Así, soy capaz de soltar todas las expectativas de mi corazón, que han sido cadenas pesadas, complicadas, que me causaron tanto sufrimiento y que ya no necesito llevar más. El alma suprema llena mi ser de tanto amor que me hace sentir compasión paciencia sabiduría y lograr entender el proceso en que cada ser está abro el corazón al amor puro limpio eterno y suelto el andar detrás de cosas pasajeras vacías que me hicieron tanto daño Dejo que este dulce amor espiritual sane completamente las huellas del pasado y despierte en mí la fuerza espiritual de este presente donde soy capaz de amar sin buscar donde ya no tengo nada que defender porque la verdad misma es siempre verdadera y cuando yo el alma actúo desde esta verdad eterna la energía de cada acción genera una atmósfera donde todos caben donde todos pueden expresarse y ser lo que son más allá del lugar donde nacieron más allá de las diferencias soy capaz de amar todos los seres vivos, a todas las almas de este mundo, reconociéndolas como una enorme familia espiritual donde cada uno es indispensable. donde todos son importantes donde dejo vivir y vuelvo a amar donde vuelvo a sentir se puede vivir de forma tan distinta que el cambio no viene de las cosas que hacemos solamente sino de lo que estoy creando aquí dentro desde el corazón Puedo sentir esa fuerza del amor actuando en mí y en mi vida. Haciéndolo todo fácil. Haciendo que pueda volver a disfrutar de este viaje. Me siento a salvo, me siento fuerte y así soy capaz de servir al mundo desde el corazón, deseando lo mejor para cada ser vivo y permitiendo que el equilibrio natural del amor regrese a mi mente y a mi corazón. Soy fuerte, soy capaz y me prometo no solo a mí, sino que a este dulce ser supremo, que voy a hacer lo que tengo que hacer, mis propios pasos, mi propio esfuerzo, para estar cada vez mejor. No estoy solo, sola. Tengo al dulce ser supremo conmigo. Con esta dulce conexión. Mi corazón completamente abierto. Sin temor llena de amor poco a poco regreso a sentirme en este cuerpo tan tranquilo moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo a la y a la hora Para terminar, voy a leerles acerca del amor verdadero. Dice, el amor moderno ha abandonado el corazón para instalarse en la cabeza. Y por eso tenemos dolor de cabeza, porque es la cabeza y no el corazón la que anda buscando amor. El pobre corazón sufre porque ha perdido el amor. Cualquiera que sea la edad, jóvenes, viejos o niños, todos buscan amor. Si te vuelves hacia tu interior, descubrirás qué es el amor. Y si lo buscas externamente, tu búsqueda nunca acabará, porque solo encontrarás decepción y pesar. Así que tienes que volverte hacia tu interior para buscar el amor. La gente ha perdido la fe en el amor. Primero se intentó experimentar el amor incondicional a Dios y al no lograrse se perdió la fe en Dios. Cuando las personas buscaron el amor unas en otras, aún sin éxito, entonces se perdió la fe también en el amor. Hay muchos malentendidos sobre el amor. El amor verdadero no es amor egoísta y las características del amor egoísta es que una relación termina si no se re recibe lo que uno desea. Hoy hay egoísmo en todas las relaciones incluso en la relación de madre-hijo e hijo, o marido y esposa el amor egoísta tiene un aspecto exterior que es completamente diferente al del interior. El tipo de decepción, este tipo de decepción llena de infelicidad al corazón y cualquier amor que pueda haber existido luego se convierte así: en, los divorcios, <risa> en odio. Cuando uno se siente amenazado por una relación, inseguro hacia dónde lo conduce, el amor acaba por convertirse en odio y muchos creen que han encontrado el amor verdadero, pero más tarde descubren su propio engaño y al no haber más sinceridad el corazón se rompe.